Vamos, Ángel, déjame explicarte, o sea, no es que uno estimado. gana, es, es, es, ¿se hace justicia o no? Uh -huh. eh, la, las causas este, eh, eh, que, en las cuales hizo denuncia Mariana, realmente muchas eran un delirio, un delirio. Eh, eh, tenían que ver con hechos de corrupción, vinculándolo a Claudio sí. con, con presidentes, con dirigentes importantes este, políticos y, y del fútbol de la Argentina. Después quiso, no sé si recordás, hacer aquella determinación de capacidad, donde Claudio se sometió a, a, sí, claro. a infinidad de, de sí. pericias, porque decía que vivía drogado, por que estaba tirado por el piso claro. este, y yo dije varias veces que Claudio era un gran deportista y seguía siendo un gran deportista. Bueno, se probaron, se probaron varias cosas, no solamente que no, no, no, no, no hacía uso de ningún tipo de sustancia este, sino que es un gran deportista y tiene una gran capacidad este, física, este, Claudio, especial, es una persona diferente. Después arrancaron con otra situación emparentada, después hablaban, hablaban del alcohol. este Claudio no, no, no consume alcohol. Eh, creo que toda esta situación está más que nada emparentada con eh, el, la nueva vida de Claudio, eh, que él está, eh, está feliz, está bien. Eh, Claudio es un tipo que no, no molesta a nadie. Y, y a veces eso, eso eh, de ser tan... Eh, en algún aspecto tener cierto, cierto desinterés o desidia con, con las respuestas o, o, o, o, o en definitiva con, con lo que pasa en, en, en una familia, hace que ocurran estas cosas. La causa que está vigente es la causa de, del abuso, un abuso que Mariana cuando, cuando formalizó la denuncia eh, fue muy, muy confuso su relato, muy confuso, creo que continúa siendo aún más confuso después de aclararlo, este, un fiscal que confuso? tiene un criterio realmente... Porque eh, vos viste cómo es el, discur el discurso de Mariana. O sea, el mismo discurso que tiene frente a ustedes, eh, poco claro, eh, inconexo y desordenado, es lo es lo que eh, plasmó en la justicia también ella con, con su denuncia. Claro, pero no puede ser Entonces, su forma de La justicia de, de necesita claridad, mm. claridad. Y yo creo que sí, que es su forma. Evidentemente es su forma de expresarse. No, porque lo planteo en general. De decir es, las no, cosas, no, pero... no por nanis, pero digo, si una persona es víctima de un abuso sí. de, o de cualquier otro tipo de delito, supongamos otro. No, caso. no, mira, yo y déjame justicia, algo. Y es lo, lo más importante hablar... de todo esto y que, que, sí, que es lo que me tranquiliza a mí es que los peritos oficiales no, no detectaron ningún tipo de. Eh, situación emparentada con una situación de bueno, abuso viven. o de violencia sí. más allá de su, de su tono discursivo etcétera, etcétera, que Porque será bueno tres, tres temas aparte, audio, pero que sí tienen Fernando, influencia, sabes cuándo? En donde decía que, insistía sí. que él era un golpeador, que, que, que el foto, abuso no? era cierto, ver, habían ah. aparecido ciertas fotos y, y, y su gente su, su, sus representantes Esas dicen... fotos son de otra cosa, Ángel, ah, y, y ya lo dijo Claudio, y es bien. más, son fotos eh, fotos que no se puede ver ni siquiera la fecha, o sea que le cortaron la fecha de una manera, te diría, ya muy, muy infantil, y eh, muy ¿Y Canigia tiene vulgar. que ir a la justicia? Entonces, yo no quiero declaración. decir... ¿Hay una citación para el 14 ya de Ya lo marzo? hizo, ah. ya lo hizo, y Claudio tendría que ir ahora, más que nada porque la fiscalía, en este eh, delirio interpretativo, eh, para no ser tan ofensivo con la fiscalía, eh, real, realmente... ...equivocó nuevamente la fecha. Entonces, ¿a quién molestan? A, a Claudio Polcanigia. Es más, creo que... Eh, dadas las circunstancias... ...y lo que ha visto el juzgado... ...me parece que va a, a dirigir nuevamente... ...la instrucción. Por lo que yo hoy... ...me llegó una cédula, creo... Este, ...interpretar eso, este, Ángel. Uh -huh. Pero bueno, eh, es factible que... ...si queda alguna duda... ...más allá de, de la pericia oficial... Si bien el fiscal y el doctor Broitman, que el doctor Broitman hace su trabajo este, y lo hace de una manera este, eh, para con su clienta, eh, eh, digamos, a, a tope de, de, de, de las posibilidades y de la expresión este, eh, representativa, eh, creo que eh, haciendo una pericia psicológica y uh -huh. psiquiátrica en, en cabeza de Claudio se pueden aclarar muchas cosas. Así que no descarto la posibilidad... De, de realizarla, no la descarto. ¿Eh? Y también ordenó eh, algo, algo que el fiscal, en su delirio interpretativo, en su delirio, eh, no quiso hacer lugar a, a toda la prueba que ofreció este Claudio. ¿Eh? Claudio ofreció mucha prueba para acreditar eh, que las expresiones de Mariana no coincidían con, con los hechos, ni con la realidad, ni con la situación, y dijo esto no es importante, ¿entendés? Y, y no es así. Cuando uno puede lograr la certeza negativa para conseguir un sobreseguimiento, este, los fiscales cuando un imputado se expresa, están obligados a probar la prueba. Ahora en su delirio interpretativo no lo hizo. Eh, hay, una, hay una situación que narra en el Hotel Faena eh, Mariana de una noche, que Claudio le dice que va a volver, que no vuelve, que ella cuenta que toda la gente eh, es testigo de que él era violento, que la dejó sola, etcétera, etcétera. Cuando una persona se presenta para hacer una denuncia de violencia de género, ¿el entorno sirve para testimoniar que esas cosas sucedían o no sirve? Porque todo la amiga sirve. También, todo sirve. La amiga también suma. dice que Claudio. Todo era suma. Si tenés, un entorno, si tenés un entorno que eh, eh, denote objetividad y seriedad. ¿Entendés? Eso es importante también. Claro, ¿eh? Si hay amiga... un entorno que denota objetividad, mm. seriedad, seriedad, seriedad. O sea, o decir y vos que la amiga no es seria. Este, coherencia, fantástico. Ahora, si no, si no encontrás eso, no. Soraya... No sé habló vos con habrás nosotros. leído, no sé qué opinamos. No, no, Soraya habló con nosotros varias veces de este tema. Muy confuso. Y sí. todo su relato igual, más allá, que también era bastante confuso y mezclaba sí. cosas y Feli y no sé qué... Era como, ¿te das cuenta que confuso? Es no, un tipo. Es un tipo. a un tipo... a un tipo... Es un tipo... No, que no nunca nada. Claro. No, pero lo mataba a él. Bueno, no, no pero la realidad, hay después eh. como una comunicación que dicen, me habló, me habló, por, me habló, me habló por teléfono cuando... Eh, este, la había violado, cuando estaba este cuando había sido abusada. O sea, son cosas muy delicadas. Ahora, perdón, yo sé Fernando, que a veces la amistad, la fuerza de, sea, de, del amor... Mm. sí No, te pregunto que vos hablás algo que dejó, que, que es muy importante, que dejó de lado la fiscalía en su delirio. ¿Qué es eso que apartó y que no lo tomó Interpretativo. como Interpretativo. Bueno, a ver, eh, Claudio eh, presentó una cantidad de, de testigos mm. eh, que son importantísimos. Ese día, por ejemplo, Mariana dijo que Claudio estaba violento y que había pasado todos los semáforos en rojo. Ah. Y no, mm. escucha, el auto no tiene una sola multa. El dueño del auto bueno, puede testificar porque fue, es la persona cual, a quien le devuelven el auto. El, el personal del, del Hotel Faena que vio a Claudio entrar, no vio el panorama que dice este, Mariana. Entonces, mirá si no es importante. Uh -huh. ¿Por qué no habla ah, Es importante. ¿Por qué? Porque Fernando. todo lo que ocurre, como dice el fiscal, uh -huh. todo lo que ocurre, como dice el fiscal, ocurre en la intimidad, lamentablemente. Entonces, la prueba tiene que ser eh, eh, contundente. Por ejemplo, nosotros hemos tenido casos, que yo no quiero comparar ningún caso pues sería... No sería serio de mi parte. Pero uh -huh. donde las pericias dicen, che, esta persona tiene, tiene secuelas de esto, uh -huh. se nota ciertas circunstancias, tiene, su, su, sus dichos son este, veraces. No tuvimos que llevar un perito aparte, lo dijeron los peritos oficiales. En este caso uh -huh. aparece de, de la nada, en plena pandemia, una señora que la vio dos o tres veces a Mariana y dice, sí, no, está... Estás sí o está sa? Sí, sí, la señora. Este, era... La perita oficial no dijo eso. Extravagante. <risa> Fernando, querido, te libero. Sí. Otro día hablamos de tu candidatura a la gobernación.